¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Tepio69. Gracias por acompañarnos. Es la COS 13, muchachos. Quédense con nosotros. Va a estar buenísimo. El GoTeam es de Esperanza Sonora para que se den una idea del nivel que se tiene por acá en el norte del país. Parra, Bakura, el Mariachi y Grande Montoya. Pues van a regalar una reta de resujetes. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por la los de Vamos a ver la COP13 de Un derecho. El Es Desesperanza sonora para toda Latinoamérica y el mundo. 10 junto con nosotros comparta con reaccionales. Ya que si lo no hace solamente Facebook, se regala estrellas para que la gente de espacio Recuerde cualquier aporte de su parte hacia la página. Es de Iniciamos. Y le vamos, que es de olla Vamos a iniciar con Parra y Bakura Gracias, Arboledas Mañana, güey Mañana Muchísimas gracias a todos Un deleite lo que se viene Gerardo Andrés Muñoz, gracias Aguante, aguante, gracias Ricardo Ponce Bienvenido, 30 estrellotas Gracias, hermano Qué detalle, qué detalle eso del mejor caster. No lo somos, pero le echamos muchas ganas con eso vas hermano, muchísimas gracias order. A Johnny, Johnny Salazar Kyo, Kim Y para Parra Kyo, Kim E Iori para Bakura Es la propuesta que mandan ambos A ver de qué cuero salen más correa Nastar King Gracias hermano, el primero en comentar esta vez Carlos y Fuentes, gracias Ahí está muy bien, iniciamos entonces. Rapidito con 12 golpes ahí para acechándolo al Yagami. Gabo maravilla, ¿cómo estás? Gracias hermano, bienvenido sean. A 5 esta vaina. Eso, entra otra vez, confirma. Tres kits solamente, no dejando caer ahí a Yagami hacia atrás. Muy buena SSD Otra vez, ahora. Ah, era matur. Tremendo. Tremenda la presión que lanza Parra Impresionante Con una velocidad Nunca antes vista Muchísimas gracias a todos A disfrutar Luis Mel, gracias Muy bien Vamos a jugar después, así es Algo de 95 mi estimado Gerardo Andrés Muñoz, 45 estrellas Gracias, inicia bien ahí Con un, eso, otro IEX Ahí Bakura, tremendo combo 13 golpes es lo que logra impactar sobre la humanidad de Matur oh buen Super supercáncer y como lanza también su ataque para abajo el Hensan confirmando ahora dos hits solamente para Bakura ante el Avendaño, gracias hermanos de Costa Rica pura vida, presente acá Anthony Avendaño, listo el throw es para Bakura buenas noches Bienvenidos desde la helada Tijuana, dice ahí el señor Javier. Bienvenidos, muchachos, gracias. Ingresa Kyo Kusanagi. Parece zombie del Metal de Slug. Qué fea la paleta de colores del de Kyo de Parra. En fin, Ángel Aguirre Moreno, gracias. Activa el Max Mode wow ahí. El HD cancel. Y vete con todo lo oculto. Ahí está, ¡pum! Tremendo patadón. Otra vez el Neri Shaggy. Qué bien lo hace en Backdash. Más la media luna ahí. Bakura le dio la vuelta a esto en un abrir y cerrar de ojos, amigos. Kim, el último personaje para Parra. Hasta Colombia, Fighting Son Team. Muchísimas gracias. Jorge Humberto Subaya es un enfermo al cop. Así es. Bueno, el AX. Lanza un drive ahí. Otra más. Activa la barra Parra. Le mete una cucharada de su propia medicina. ¡Pum! ¡Y esto se va al máximo! ¡Bien ejecutado ese oculto! ¡Ya Gaby Eric! ¡Gracias! ¡Viene Kyo para Bakura, el último en el orden de ambos! ¡A ver qué es lo que sucede, muchachos! ¡No puede! ¡En cross-up ahí! ¡Para! ¡No sirvió el drive! ¡Arriba! ¡Buena! Cómo quema ese Ix Y ahora Parra queriendo entrarle Buena respuesta de Bakura Confirma con Orochinagin Super Eso Responde de frente con el Ix Ataca con lo mismo Parra Lo siembra ahora Arriba el CD Eso, muy bueno DP Con eso se lo lleva Bakura 1 a 0 Muy buena reta muchachos para que vea que acá en el norte hay muchísimo nivel Ahí está Que no le digan, que no le cuenten Acá en Sonora se juega KOF 13 Con harto nivel Continuamos, hace un momento Bakura no pudo hacer nada contra esta amateur. Acá acecha bien con seis golpes Pensaba que buscaba El cross-off ahí con la patada No lo hizo va bien El IEX ahí Se lanza al frente ahora Con todo vacura, la recas y confirma en el suelo Todo con IEX Ese movimiento que le regresa ahora En el COF 15 no aguanta nada más Se invierte en los papeles y la ventaja parcial es para Bakura, amigos. Muy bien. Chulada. Turno de Kyo. Bonito reversal. El combo es completo. Siete hits. Se lanza de frente. Tres recas y confirme. Otra vez. Barra, busca desde el suelo, no puede, Javier Mata, gracias, no hay cross, por la espalda, entra, activa el H cancel, y define con todo en la esquina Bakura. Ahí está. Dropeó al final, pero pudo enmendar su error, Saludos, gracias, Eric, Yagami, gracias, Javier Mata también. Cop 13, amigos, viene King Capwan. Muchos dicen que así debió ser la COP15 ¿Qué caso tiene si no la juegan de todas maneras? Ahí está Buena Juan Gastelu ¿Cómo andas hermano? tvg 420 gracias Así es Gonzalo, no Esto es Playstation 3, mi hermano Ahí está Activa ahora sí El drive Ahí para prolongar esto Bakura y no puede no puede hacer más, es el momento ahora para Parra, bonito doble y ex, llena la barra lo lleva al suelo doble, triple salto y en cruz. mucha presión la de Parra para vencerlo a Iori turno de Kim también ahora para Bakura acá se define esto, último personaje de Parra eh Arriba, abajo, impacta el Kim Rojo del Player 2. Otra vez por abajo. Nery Chaggy, eso, de frente. Otra más, qué bonito. Cómo lo tiene en la esquina. Así oh, derrota Bakura. 2 a 0. Somos el Go Team. Esperanza Sonora. Recuerde, el Pichon Cup el próximo 26 de marzo. Acá en el norte. 2 a 0, muchachos. Abrakov 13, Abrakov 15... Dragon Ball Fighters, Quizás Street Fighter 5. Muy buenos juegos Strike también Cómo no El Guilty Gear no puede faltar Shumayo. El gancho es para Bakura 2 a 0 hasta el momento El marcador dominando Dominando, jugando fuerte Bakura En estos momentos se resiste Matur con Parra Eso es Básico el movimiento y ahora sí Con Super Cancel Todo en corto sobre Yagami Desde abajo logra entrarle Y se acabó Johnny Salazar mañana, Manuel Reca El Mortal Kombat 11 ya está instalado en mi Playstation 4 Hay que avisar solamente para lanzar un lobby Muy bien El Eri Chagi y no. Otra más. Activa la HD. Le resulta de última. Y lanza lo último. Ahí está. Bien para Bakura. Empatando esto. Qué malas. Las barras los recursos de su Kim, pero... Con eso le permite vencer a Madur Por otra parte Parra tiene tres barras ¿eh? Y lo puede hacer pedazos Con doble drive cancel Disponible ¡Oh! Impacta primero con gancho Cuatro ya está llena esa barra para Parra El primero que ataca es Bakura Muy bien hecho Otro más Seis golpes es básico lo que lanza con Kim, pero le permite Le permite atacar Alargar su jugada y vencer Muy fuerte Bakura con Kim Demasiado Último Oh, de inicio, mira nada más Como sorprende ahí Bakura Barra con Waco. Y Unix Defiende ambos con CD Se impactan Responde con la misma vaina ahora del DP. Bakura. Y consigue entrarle a su rival. Buscaba el overhead. Activa el AT. 3 a 0. Impresionante. Cómo juega este muchacho. Con qué velocidad juega Bakura amigos. 3 a 0. Definiendo hasta el momento. Salud. Salud a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Comparta por favor, comente, reaccione. Desde el escenario del Auto Fighting Team. A 60 frames. Es la cop 13, muchacho Disfrútelo. Muy bien. Cerca de romperle la guardia. Amateur. Pero mira parra cómo consigue entrarle. No lo deja caer. Lanza un super. ¡Qué bien! El King está loco de Bakura. Warcrash. El Ansel Drive. Buena confirmación desde el suelo una vez más. Vaya forma de jugar con Yagami. Hay nivel, muchachos. Hay nivel. Ya lo vieron. Esa risa original del Cop 95. Randall Ramírez, gracias. Se la regresaron. A mí me sale naturalita, ¿ya vieron? ¡Oh! <risas> Ahí está. ¡Eso! ¡Oh! en super! ¡Quema los recursos Parra! ¡Gran asistencia de Kyo! ¡Ahí está! Rexnor Santía, gracias. ¡Cachita! Aldo Galena, gracias Falta para Navidad Dice Gonzalo Luna ¿Por qué, güey? Viene Kim No sorprende Hazme tuya Lo pidió Gritos Bakura ¡Uf! Quedó cortísimo para ahí No lo va a hacer Kim Por supuesto ¡Este güey! Alarga el combo Quedan 12 Quedó corto al final Se acabó el HD Quedó expuesto ¡Lo aprovecha! Y confirma otra vez con Super Orochinagi Parra. Kusanagi Fred Chicken. Quemándolo completo ahí a Kim. ¡Qué buena! La manera con la que entra Bakura. Cómo le voltea la guardia. Impresionante la velocidad. El dominio de su personaje. Y cómo cambia la latitud de sus rivales. Terrible castigo con Kim. Y viene el propio de Parra. ¡Ahí está! ¡Lanzó un EX. No lo quema. ¡Ahí está el Neri Chai. ¡Se regaló! Parra lo tiene en la esquina! ¡En la esquina del dolor! ¡Ahí lo va a dejar! ¡Regresó a su lugar! ¡Bakura! ¡Qué bien entra! En Uber, que es con ese DP! ¡Y Parra! ¡Lanzó el último recurso! ¡Con eso! ¡Carlos de cuentas! ¡Qué buena COVID, Teppi! Es una obra de arte. Amén, hermano. Amén. José Michaca, gracias. Pablo Hilario Morales, gracias, hermano. Ahí está. Drive cancel para Bakura. Entra en hammer punch. Siete hits. No, falló el doble de Se entregó acá. Muy buena respuesta la de Parra. Seis hits solamente. De nuevo, invierte ahí a King. Seis golpes de nuevo. Una vez más repite dosis. ¡Eso! Con esto se acabó. No. No pudo entrarle Bakura. ¡Eja! Eh, oh, ¡Qué buena! Primer punto para Parra. Como sorprende a distancia. Y le pegó un patadón en la mollera. 3 a 1 el marcador. Valentina Gretel, gracias. Luis Carlos Silva. ¿Cómo estás, hermano? 3 a 1. Por fin Parra suma su primer punto. ¿Qué les parece la COP 13? Es una belleza. Gracias, Gretel. Hasta Aguascalientes. Fuerte abrazo. ¡Mira nada más a Bakura! ¡Lanza el combo de la reca infinita! 13 hits. Bien jugado para Bakura. ¡Oh! Super cancel ahora el de Parra. Y ahí va con Matur. El doble scissor el segundo. ¿Cuál que logró? Entrar de Ayagami. Por la espalda no. No hay antiaéreo, no hay nada. Buena navaja. ¡Ah! Por la espalda. Vaya manera de confirmar para Parra, amigos. Esta reta está buenísima. Neto Rayo, gracias, hermano. Turno de Kim Kapwan. Kim Kawaman Al fondo, como puede ver Lawrence. Lily Kane. Y Wolfgang Krauser allá al fondo allá los pueden ver al torero ahí está con todo y su capa a Huayrussón qué bonito el escenario de Billy Kane eh una belleza en serio no se regala a ninguno arriesgó muchísimo para y lo regaló lo entregó Parra busca desde el suelo Como entra con King Salvando algo de ese HD cancel ahí. Va Cura con él Sujeta bien Eso es Este movimiento que lo tiene bien maquiladito En su mente Parra Muy bien Oh, No hay Hammer No lo aguanta Al suelo tres golpes El wake up con EX es para Kyo Y logra vencer Hermoso DP ¿Qué KOF te gusta más? Dice Luis Carlos El 13 Tengo que decirlo Pero tenemos que apoyar el 15 Mi amigo No hay más Ahí va Entra muy bien Este es el KOF jamás creado ¿eh? Sin duda Mucha presión no lanza el counter tampoco, Bakura. Se guarda las barras. Lo tiene bien ahí. En la esquina, mira cómo le entró. No, encontró defensa. Bien hecho. Por parte... De Bakura. Como aguantó todo en la esquina, ¿no? Ahí está el IEX. Qué bueno hacia abajo está descendente. Más rápido haciéndolo para Kim Hermoso combo de 10 hits ¡Oh, oh, oh! ¡Terrible! ¡3 a 2! ¿Cómo manejan aquí este par de bestias? ¡Una belleza! ¡3 por 2, amigos! ¡3 a 2 el marcador! ¡Oh, mira este escenario! ¡Por favor! ¡Mira nada más esta belleza! Diosito de mi vida compro 25. cinco uh. el escenario de este juego Madre mía, super cancel con Iori No logra impactar Bakura Siete golpes, logra el reset No Eso Si, sí, el de Kim está, el Kim de Bakura está De rechupete sin duda Ahí va Eso Alejandro Cardona, gracias ¿Qué pasó? No me digan esto, perros La cagaron Entren otra vez Entren otra vez ¿Qué está pasando, doctor? Dígame qué está pasando Muy bien, disculpen, disculpen, disculpen. Estamos de regreso. Quita ese cochinero y pone un free. Ah, no, Cop 15 dice, no. Mira el escenario, se mamó, dice Gerardo Muñoz. Sí. Hermoso drive cancel con Iori para lograr entrar con 10 hits. 734 días de Javier mata. Siguiéndonos, muchas gracias, Javier. Aquí en Tepi 69. Thank you so much. En for the... American people, don't forget to like, to share and follow us. Gracias. Mucho obrigado. Enjoy. Para algo de portugués. Muy bien. Bonito combo. Una vez más con Kyo. Lanza y ex ahora a Yagami. Por abajo logra el reset. Bakura. ¡Pum! Le explota la cara en el suelo. Y logra vencer con Ion. Impresionante la manera... Con la cual le, le da la vuelta en sangre. Con Yagami. Bakura. Muy bien. Tremendo. Eso. Por fin cayó Yori. Viejo, el UST. El UST el me está en el suelo. Allá en el fondo, perdón. Ay, no me puedo creer Gracias Javier Mira nada más ese fondo, hermano Entra de abajo ahí Bien, parra Y no escatima nada Lanza el hidden Desperation mode Oh, con Rocky al fondo también Eso, como El vertical en CD, listo lo emparejó esto en un segundo, Iparra. Y está cerca del empate. Viene Kyo para Bakura. Arriba el CB. Se regaló. E impacta primero Kio. Logra seis golpes Bakura. Buscaba también al Neri Chagi. Sujeta hermoso de frente. Por abajo inicia el ataque. Confirma con Drive. ¡Le falla el combo! ¡Entra en overhead, ¡Igual! ¡Kusanagi Fred Chicken! ¡4 a 2! ¡Orochinagi! ¡Así lo quemó! ¡4 a 2 el marcador! ¡Asquerosísimo lo de kio cuando te tiene en la esquina! eh ¡Nunca sabes por dónde va a entrar! ¡Muy bien! Aquí en este escenario aparecen los personajes de Metal Slug ya lo verán Match Point para Bakura muchísimas gracias a todos por acompañarnos viene el mariachi Fabián Rodríguez dice el fondo y música de Yori 95 quisiera que el Twitch tuviera la capacidad para tener esto así Nintendo es muy limitado muy muy limitado, es una realidad. Dejen su like, amigos, por favor. Regálenme un maldito like. Es mucho pedir. Entrenó ver frente. Eso. Un drive cancel ahora. Para Bakura. Como entra una vez más desde el suelo. Y ahora sí. ¡Toma, estúpida! ¡La hizo suya, Amatur! ¡No, hombre, qué castigo! Que bien juega Bakura el COP13. Barran y se diga, Jamie Blake, gracias. Budiga José Ángel Mesa, gracias hermano. Lo aguanta solamente. Muy bien. Como COP13 no habrá dos. Alex, explosivo. Por dos. Mayo Rosario, gracias. Como intenta entrar desde abajo. Muy bien. Lo reventó a Yagami ahí Parra Moreno Cachta. Viene Kim Kawamas Ambos lanzaron técnica de inicio De hecho esta es la versión Del DLC Fabián la original de Liyori es más emo todavía. Abajo muy buen antiaéreo. ¿Cómo entra en EX ahí y Bakura. Eso. De frente Parra. Por abajo Parra. Super Cancel para Parra. Destruyó a Kim. Muy bien. En este juego hay dos versiones de Yuri Fue bien Y esta es la versión DLC. La versión oculta, por así decirlo. Muy bien. Entra bien. Qué resolución de este juego, 1080. Mi hermano. A 60 frames. Orusta C. Qué bien lo aguanta Farra ¡Oh! Cross-off hermoso. Entra con drive quedó muy corto Parra, de todas maneras le permite tener bastante ventaja cerca del tercer punto se resiste Parra de muy buena manera eh gran manufactura ahí está ahí está 4 a 3 el marcador duelo del Gotim Esperanza Sonora, recuerde el Pichon Cup muy pronto y de hecho tenemos logo, tenemos logo oficial, se los voy a colocar en pantalla. Muy buena. No se olviden del Pitch On Cop, muy cerca, eh. A nada ya de. de realizarse esta arriba. Ese es el Pitch On Cop, amigos. Novena edición. Grandes torneos. Hermoso ataque de inicio. Organiza el Game Over Team. El Go Team. Muy bien, listo Le desgarró el anís a mí. Cuatro por tres Listo Continúa el match point para Bakura Muchos cameos a lo largo de todos los escenarios Que ustedes pueden ver Eso es bellísimo también Entra hermoso Kinsan ahí Wake Up Atrás patadas Para Parra Desde el suelo intenta Ahí Bakura, no puede Hammer Punch tampoco ¿Cómo responde en el segundo Ataque ahí de su rival Bakura, Kinsan no funciona para nada. Otra vez. Quemándolo con Kyo. Tiene el H de cáncer. Muy mal. Muy mal, Bakura. Quemó todas las naves. De fea forma. De todas maneras, Enmendo un poco ese error. En la esquina. ¡Eso! De última pudo con él. 773 días para. Fabián Rodríguez, impresionante, mira cómo la tengo. 686 para Andrés Muñoz Catalán. Muchísimas gracias, perro. Pero qué belleza tener. Tenerlo. Este apoyo es todo. Así. Como la madriza que le está poniendo a Farra a su rival. Listo. Felipe Landero, gracias por el like, hermano. Último personaje de Parra. skin Y ahí está. Destrozando la Bakura. Le falló increíblemente el Orochinagi. Y él le da una oportunidad. Inmejorable y a Parra, eh. A ver si puede. Alejandro Chávez, gracias. Sujeta primero, ahí Bakura, activa el HD, prolonga el combo con todo, ¡y la victoria! ¡Uy, no puedo creerlo! Falló Bakura una vez más, dos veces consecutivas con el Orochinagi, ¡increíble! Muy cerca de todas maneras con la victoria, ¡y ahí está! 5 a 3, no sin antes aventarse la cagadita Bakura, muchachos. Continuamos, no se vaya. La segunda entre el Mariachi y el propio Bakura. Muy bien, vamos a continuar. Se queda por acá Bakura a jugar el grande Montoya. Ingresa el mariachi. Uno de los mejores jugadores de COP 13 de Esperanza. O quizás los dos mejores, ¿eh? Ojito acá. esta reta va a estar de rechupete. Jorge Flores, gracias. Ojito con esto. Probablemente los dos mejores de COP 13. Acá en Esperanza. Mr. Karate. Shen, y seguramente será Juá. Ahí está, ¿qué les digo? Para Mariachi, por su parte, Yagami, Kyo y Kim. Para Bakura, continúa. Comió ansias, Bakura, así es. Tadeo, ¿cómo está el gordo loco? Bienvenido, Tadeo Trampa. ¿Por qué ya no son a 10, dice César Vázquez? No sé, güey. Mucho tiempo, quizás a 10. Esta reta está de rechupete No se la pierda, cuidado Pongan atención acá Chen y Juan Rojaguar, gracias hermano El mejor Juan de Sonora Sin duda alguna No rompió la guardia Falló, mariachi igual por la espalda no logra entrarle, lo hace con un al kick. Ahora va Bakura muy bien, siete golpes, eso la pinta solamente. Mantiene el ataque, quiso hacer la reca y no le funciona. Ahora sí, 3, cuatro, confirmando, 5 al final con ese Jex. No funcionó Mr. Karate para Mariachi, no le conocía esas gracias ayer al Mariachi. La buena y confiable COF 3, así es Rock. Así es, hermano. Alan Baez, gracias, hermano. Bienvenido. Compartan, muchachos, por favor. Ojo oh, aquí con esta reta, repito. De los mejores Chen y Jue que conozco. Los de Mariachi desde abajo. Prolonga esto. Viene la lluvia de madrazo sobre Iori. Lo lleva de esquina a esquina. Lo guardó. No se las quemó el mariachi. Guardó las barras. Por esto mismo. Tres hits. Listo. Muy bien jugado. Hermosa estrategia. No quiso confirmar. Se quedó con las barras el mariachi. Y ahora Bakura lanza a Kim. Bien por el grande. Oh, oh, oh. Explotó Buen wake up también la sorpresa De Bakura no se hace esperar Y ahí está Ambos atacándose A granel una vez más El nivel 1 para Bakura Mira cómo cancela siete golpes solamente El EX ahora es para El mariachi Era drive cancel muchacho Hace la pinta del golpe Bien En cross Así logró entrar, vacuna Compartan por favor Kim, el discípulo de Adame Así es Así es Backthrow Eso, apenas termine esto, puerca Allá te veo Apenas termine esto, con gusto hermano Dale. Muy bien el Pichokov, recuerda, la novena edición, está próximo ya a inaugurarse 26 de marzo. ¡Qué bien entra ahí! Dos hits, buscaba la descendente por la espalda. Ahí el mariachi. Intempestiva la presión. Con Juan no funciona. El doble X no sirve de nada. Quién lo está logrando medir Bakura. ¡Entra en overhead! ¡Primer punto para Bakura! El grande está intratable esta noche. 1 a 0. Isaac Pérez, gracias. Así es, Tadeo. 26 de marzo. Pitch and Cup, novena edición. Para que te eches una vuelta, güey. 26 de marzo. Para que te vengas a echar reta con nosotros. Tadeo. La FGC sigue viva acá en Sonora. Y apoyamos estos. Estos juegos. Por abajo el mariachi. No le ha funcionado. Mister Karate hasta el momento, ¿eh? Muy bien. Buscaba el cross y no funciona. César David Vázquez. 773 días. Siguiéndonos. Gracias, César. Muy buena. Sanred siempre va a ser una vieja confiable, ¿no? Iori, en cualquier conf. Siempre es lo mismo con Yagami. Eso, que buen rukurembo. Lo sorprendió Bakura ahí. bella 31 hits. ¡Oh! Impresionante. Se quedó paradito ahí Bakura. Y lo hizo suya con ese yek. <ríe> Lluvia de rodillazo se devoró Yagami. Arriba le gana el salto a Kim. Karate contra Taekwondo. El karate mucho más violento por supuesto. ¡Ah! Consiguió Bakura. Vencer rápido ahí. A mi cercarate no hay muchos dividendos Para el mariachi Lo cual resulta Positivo para Bakura Gracias a Rayo por like Viene Chen 2003, Goff 11 Goff 13 Pa' todo el mundo Muy bien, entra de frente Combo básico de 3 hits No se regala Bakura Eso, de frente, bueno el madrazo. Otra vez, ahora sí, por la espalda, a reventar en la esquina. Bonito drive, mira el Confir. Es suculento el Cop 13. ¿eh? Por todos lados, por donde se le vea. Es una belleza el Cop 13, amigos. Vaya que sí. oh, oh! oh! Dos golpes, 30% de sangre. Toma, toma. Tres cabezazos. Se volvió a regalar Bakura. Acá lo va a empatar el mariachi. Qué bien le gana el salto. Sujeta de nuevo. No hay daño para Chen hasta el momento, ¿eh? Eso, por fin. Hay algo, hay algo. ¡Oh! ¡Qué bien entrenó Verge! ¡Prolonga esto, Bakura! No, se te quedó. Se quedó corto una vez más. ¡Pum! Le metió un madrazo en el hocico. Y esto está empatado. ¡1-1! ¡Muy bien! El Pichon Cup, recuerde. Novena edición. Acá en Esperanza Sonora. El que quiera está invitado. 26 de marzo. No se lo pierda. No estás mal, Javier. Es real. Qué buena. Todavía con un gancho al final. Ah, mira ese combo. Triple drive. ¡Oh! ¡Toma estúpida! ¿Qué más se puede decir? Delicioso combo de Mariachi. Con eso se va, Iori. Sin meter las manos. Eso es Mr. Karate. Y cómo no recordarlo. Al viejo bala. Con eso. Así es. Tadeo. Lo vas a matar, perro, dice sí. Ahí está. Eso. ¡Oh! No funcionaron las rodillas El drive cancel es para Bakura ¡En la esquinumbre ¡Por la espalda! ¡No! Y lo que no hizo en el primer punto Mariachi Lo está logrando acá con Mr. Karate En este tercero Nos deja calladitos con esto Mariachi ¡Qué manera de jugar con Mr. Karate! Juan Carlos Maldonado Gracias por el like Muchísimas gracias muchachos. Una belleza el cop 13. Definitivamente. Lo tiene en la esquina acechándolo de buena manera. Siete golpes, otro más. Bonito Hammer Punch en cross-up. Se acabó. Hermoso combo también para definir de bakura. Tremenda se, les, se los dije Esta reta va a estar Deliciosa Se los dije Sabrosa Eso es HD De esquina a esquina De poder a poder Tremenda lluvia de madrazos Y ahora sí lo va a lanzar ah, 15 golpes Otro más En overhead No hay respuesta de Bakura ¡No! ¡Oh, ¡Qué bien! Como canceló Bakura Pudo entrar Enmendar el error, no es suficiente 2 a 1, qué buenos movimientos Es cierto, ha habido imprecisión Pero, resuelven rápido También, esos errores 2 a 1 el marcador De rechupete la reta, se los dije Dos de los mejores jugadores De este juego, acá En Esperanza Sonora, quizás En el top 13 Dejándolo a Paco Por ahí también, en estos lugares A Parra, Yagami a Taquito, al cámara, a todos, güey, a todos. Al Fer, al karateka, a todos, viejo. Dos a uno hasta el momento. Vamos a seguir con el intro. Una vez más, somos Tepi69. Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias a todos. 2 a 1 el marcador. Hermosa reta, amigos. Por favor, ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar. Simba no juega este, no. Simba juega este, güey. Este de aquí. Omar oh, Ali Lugo, gracias. No, no, lo juega el 13, Simba, güey. Drive Cancel arriba. Entra. Muy bien en Overhead. Ah, qué buena. Queda corto. Le funciona de reset. Ahora sí lo lanza Bakura. Una vez más desde el suelo. Castrosísimo en la esquina. En la esquina. El Kof 13 lo juega Bala. Sí. Del sur. Hay mucho jugador de KOF 3 eh? Dale, continuamos Mr. Karate yo creo wey. Ahí está Cinco hits, otra vez la pinta de Chen Entra en CD Ahora en overhead ver Vertical, todo con C De nuevo Chen Hace la pinta una vez más en mariachi pero qué bien lo domina este personaje en variante. Qué bien, listo, ahí está, les digo. Saben qué momento lanzar su ataque. Compralo, Braulio. Entra bien, se lo devoró Bakura el super. Del mariachi, oh, confirma. El otro no se queda atrás, muy. Toma. Ahí está cargando. No, hombre, con Chen es una bestia el mariachi, ni se diga Juan. Yo se los dije. Son terribles jugadores. Yo me acuerdo de Bala y su infinita. Con Takuma a Toquido, sí, cómo olvidarlo. En el fondo Mr. Big Y este otro de la Aro Fighting 3. Muy bien. De frente el golpe. Desde abajo no puede Kyo. Eva de Bakura. Ahí está. Y el jugador 13 con bala, con cula y con violencia. Bayolen todos oh, son muy buenos, sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! 12 golpes. Con eso recupera el round acá Mariachi. Se mete a la pelea y define. 3 a 1 el marcador. Con ese HD cancel se metió a la pelea. de Repetimos y venció. Sin necesidad de verlo a Juan. 3 a 1. Recuerden el Pichon Cup. Novena edición. 26 de noviembre esperanza sonora para toda latinoamérica y el mundo muy bien buenísima pelea entra bien super cáncer Overhead Chip Damage No Se zafó La respuesta es fácil Navarrete ¿Quién llegó a la final de un Evo? Para no dar nombres Navarrete, Navarrete Tú dime quién llegó Muy bien. Ahí está. Nueve golpes. Buscaba el common grab ahí con Iori. No pudo. Hacia atrás buena patada. El C otra vez. De frente al golpe. No sé qué quiso hacer ahí Bakura. Uno, dos. Eso. Muy bien. Le falló. Le falló el mariachi ahora. Sigue con la pinta. ¡Qué bien! Lo encuentra Bakura ¡Y listo! Por dos, Mancilla, muchas gracias, güey Compartan, por favor Acá en Chile tenemos a Misterio Que es bueno en este Y solo entra malo Oh, qué bien lo hace con Juan El mejor Juan de Sonora Ahí está haciendo lo suyo El Cof 14 tenía pocos jugadores Ah, Street Fighter supongo, ¿no? Germán Polak Muchísimas gracias muchachos, por favor comparta Comente, Oscar Mancillo, gracias por el like Ya que si lo hace probablemente Facebook le regale estrellas Para que les dé el espacio Recuerde, cualquier aporte de su parte Hacia la página es de gran ayuda Cuatro días para llegar a las 20.000 Muchísimas gracias Entra Primero Kawamas Responde Mariachi Oh, qué bien lo hace Bakura No le dejó tomar su botella de saque a Juan Que mete tres golpes El otro mete cuatro Otra vez el drive cancel Bonito, siete golpes ¡Ajá! Ah, ¡Hermoso wake-up! ¡Victoria para Bakura! ¡3 a 2! ¡Se mete a la pelea con esto, Bakura! ¡3 por 2 el marcador! ¡Les digo que estos güeyes juegan de rechupete! Ready. El Usa Team del fondo, ahí está Brian Lucky, Glover y Heavy Dante Ross, muchas gracias Ricardo Mario, gracias, saludos a la máquina Ricardo Mario Command oh, Grab de Iori Como prolonga el combo ahí Bakura, otra vez No oh, Destrucción total Muy bien. Ready. Go. Bueno, ahí está. Oh, suculento combo. Entra. Nueve ¿No hits. No. Es el del 95 y en el 95 es este Iori también. Germán. Mi co favorito el 95, güey. ¡Toma! ¡Chip ¡Creo! ¡Muy bien! El 95, abarrete. Ready. Go. Muy bien, continuamos. Andrew Noriega, mira, Noriega también, saludos. Muy bien, Carlos Miguel Figueroa, gracias. Eso, las aventuras del Ketwossi. Sí. Marco Mendoza, gracias. Bueno, se piensan para Bakura. ¿Está cerca de empatarlo, Mariachi? Responde con esto el Mariachi, suculento madrazo, Tiene va y está cerca del cuarto punto No, no creo Navarrete El 95 que nosotros conocemos Así quedó hermano Cualquier otro 95 sería un Mugen. Mi estimado. Buena doble patada. Lo quiere llegar a Juá. A Bakura. A Antiaéreo. Abajo se, Bonito. Eso. Cerca está de vencer. Lo logró. Coray Serrano, gracias. Hubo retas del MK11. No me ha escrito el Black Tiger, güey. Para hacer un lobby. Ya lo tengo instalado yo en mi play. Eso sí. Por cierto, la super máquina celeste de la Cruz Azul está en cuartos de final. En la Liga de Campeones. Está con cacharcos. ¡Pum! Seis golpes. No le funciona a Juan. Ahí está el bacrow. Tres rodillazos para el mariachi. Eso. Buena. ¡Oh! La cementera con todos y saludos, americanistas. Y a las chivas también, cómo no. Punto para Bakura Hermoso comeback. Tres iguales. Y esto está empatado. Qué regreso está logrando, eh. Impresionante. Tres a tres. Así es, Germán Arriba la poderosísima máquina celeste Muy buena reta Se los dije Top 3 Estos dos Marco Molina, gracias Vaya. El drive cancel ahí para Iori Tiene otro disponible ahora No lanza Yex Bakura ahora Está cerca Mr. Karate, un punto solamente a favor del mariachi. En los demás lo ha sodomizado como ha querido Yagami. Es una realidad. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Lo tenía ahí! El mariachi. Una lástima. Lo está esperando para lanzarle un gancho. ¡Qué buena sorpresa! Hermosa sorpresa con esos rodillazos para mariachi. ¡Oh! ¡Pero qué chulada! ¡Nombre! No, Esa se la sacó de la manga el mariachi ¡De la manga! ¡Tremendo madrazo! Le metió ahí a Yagami Lo dejó pariendo cuate, sin duda Una barra de poder para ambos Y el HD cáncer disponible ¡Listo! Ya lo despacharon a Mr. Karate Madrazo como el de Cuauhtémoc a Fighterson, ¿no? así es Así es, viene Shen Ya le gana el salto Se entregó ahí Bakura Y el otro va a castigar como no se imagina Ahí está, toda la barra Toda la barra se comió Lluvia de madrazos para Chen. Haciendo la finta solamente. Impactando en Overhead en una ocasión. ¡Otra más! Bien hecho para el mariachi. Les digo que estos güeyes son unas bestias. ¡Ah! Oh, ¡De frente! No sé cómo logró esquivarlo, eh. No sé cómo logró esquivarlo. Hammerfall. Eso. Oh, qué bonito el over que ponchén. Cuatro kits. No pudo. Trebla a Getro, gracias. Eso. Explota. El madrazo frontal. Otra vez. Lo hace Kyo. ¡Una vez más! ¡Cómo no! ¡Qué buena! ¡Tremendo golpe! 4 por 3, un golpe de autoridad. Sin duda alguna el que consigue echar ahí. 4 por 3, match point para Mariachi. Muchachos, muchísimas gracias. Es match point para Mariachi. Y no sé qué va a pasar. La cuestión es que está sabroso. 4 a 3 el marcador Muchas gracias a todos Bien Quiere revancha Bakura Set de revancha A ver si puede llevarlo hasta el último punto Se ve muy complicado Ya le vas a parar Voy a regresar a jugar mantilla 95, güey. Aquí nos quedamos, ¿no? A jugar 95. Aquí mismo nos quedamos. ¡Eso! ¡Seis golpes! Sujeta a Yagami. ¡Chamada! Entra rápido Mr. Karate doble gancho, triple la voladora, el Koken el Ryukuremo en super y otro Chokoken más destrozando a Yagani con todo de su cadena muy bien muy cerca está Mariachi de la victoria No lo habían visto A Bakura por acá Juega muy bien con sus tres personajes Ya lo están viendo Trebla con 3 hermanos Ahí está Qué bueno el parry De Mr. Karate Suculento El gancho el reset que buscaba a Mariachi, no te preocupes hijo mío, te regalo el punto, le dijo Bakura. Listo, lo tiene bien arreglado. Match point para Mariachi. Job 13 muchachos, el mejor cop de la historia. Como este cofre en cuanto a gráficas, sprites, dibujos, cartera de personajes, no va a haber jamás. ¡Nunca! ¡Me digan lo que me digan! Y se la vuelvo a repetir para que no se lo olvide. Así es, solo que con un single ahora... Un single nivel 1. Mutota. Ya lo tiene arreglado Mariachi. Va a caer Bakura. Venció a Parra. Y está cayendo contra el Mariachi. Le repito. En el top 13 es Esperanza Sonora. Recuerda el Pitch and Cop. Novena edición tendrá esto. Y mucho más. Victoria para el Mariachi. 5 por 3. Muy bien, saludos, ya tengo mi tablero de regreso. Mira qué belleza. ¡Mua! Mi tablerito con botones amarillos y palanca IL. Hermano Elías Ordóñez, es el cofre. Ese viejo, ¿cómo no lo vas a conocer? No me jodas por el recto. Bueno, vamos a, a retar. Es hora de retar, muchachos. A ver quién me acepta la reta. <coughs> Ya me retó Fesk, me aceptó la reta Muchas gracias a todos Vamos a continuar con esto, ¿qué les parece? Bien Tepi y Fesk, ahora sí Vamos a quitar el logo del pichón Y vamos a mostrar A mi mascota, gracias a todos Daimon, Kim Y Ralph Muy sabroso el COP13 Así es, Elias. Muy bien. A ver qué sucede. Muchísimas gracias a todos. Dejen su like, por favor. Vamos a jugar en vivo. A que me revienten. Oh... Qué amor, no me el poder. Juan Fuentes, gracias. Quiero verte jugar con ella, ya lo verás, ya lo verás. luna. Me estaba midiendo con descendentes, claro. Sí, eso es el, pro, el formato de resolución, Luis. Si lo estiro se va a ver feo. Oh... Bien, Kim, Kim, Batman, Benny Bat, Eddy. Todo con Kim 1-0 Dejen su like muchachos por favor Saludos Andrés García Gracias jóvenes Buenas noches Bienvenidos ¿Van a dejar su like o okay? qué? Gracias Juan Zúñiga. ¡Wawit! ¡Wawit! Wow. ¡Bien! ¡Hermoso daimoncito! ¡Perfecto! a volar Eso La bestia ¡Wow! Lobos, ¿cómo andas, güey? Oh. Muy bien. ¡Ay, qué mentira! ¡Navi! Tu daimon está perro. No, pero ahí vamos. Se está luciendo el tepi. No estoy jugando contra las bestias de... El juego, a poco, salta, ay, perro. Ahí está. Practicando 15, su remanco. Dice, muchas gracias muchachos, por favor. Regálenme su like, no sea así conmigo. Déjenme su like. cof 95 un ratito. Para que nos siga, por favor, quédense con nosotros. Agradecido en serio, ¿eh? Gracias. Daimoncito. A volar, doble patada abajo, doble, Job up, Dale, gracias, gracias, Joba. ¡Oh! Viene Clark. Cambio Ah, se la sabe Me la pelas, Montoya No llegaste a tiempo, perro Para ver tus peleas Este Daimon lo sufrió el Paco Como no te imaginas ¿no? Baja madre, Daimon Tenía la barra al máximo, por eso Ay, perro Mira la quebradora. Gracias, Lobo. Ahí está. Abarca mucho terreno esta técnica de Kim. Viene Benimaru. Viene Johnny. Oh, Johnny. Solo no lo quise hacer. Ah. Se acabó. Muy bien. Este... <coughs> GG Se terminó. 3-0 ni modo. Tío, cal. Este güey sí sabe jugar macizo, el tío Cal El tío Cal creo que es ¿Cómo se llama este güey? Es de Brasil No me acuerdo cómo se llama Gabriel, Gabriel Trindade Andaba de emo, pero aquí andamos Gracias, gracias, güey Buena tercia Tío Cal es Gabriel Trindade, creo este vato sí juega durísimo, ¿eh? No le llegaron a Ralph. Es cierto, no lo vimos a Ralph. Tiene mucho MS, hay mucho lag. A ver qué sucede. Aquí sí soltamos a los dioses egipcios, ¿no? ¿Quién san ¡Ay! No, no se ve ni madre. Hay mucho lag. Hay mucho lag, like, no se ve nada Arriba se está viendo Miren los números rojos 240 DMS, no mames Que salga como tenga que salir, ni modo ¿Eh? ¿Qué pedo? Ahí. esa yo la sé también hacer, perro. ¡Ay! Hoy invitaron al coche narrar 2002 en una página que se llama cop Nos Une. Me quería mandar decir, por decir coche, me la pelas. No la conozco la página, güey Con pocas páginas de 2002 me involucro No me gustan esos pedos Lack, sí. Ya me escribió y lack. Rising Tackle. Ya ves, perro, yo también lo sé hacer. ¡Uy! Rising Tackle ¡Ey! ¡Screw! ¡Apa! <coughs> Así con Lagni like se disfruta. ¡Sí! GG's, GG's! Last! No se sé, disfruta Una más Hasta que pusiste algo chido y... No sé, solo box Tan buenas retas que se hacen con Gabriel Lástima Hoy de plano lag Está muy sabroso ¿Qué es eso? Ni modo Muchísimo lag, eso sí Ni a favor, ni en contra de... Bueno, en contra de ambos Ninguno luce su juego con esto Mira pues, ¿qué te digo? No me sale el cancel de yo. Con bueno, eso les digo todo ¿Crees que haya oportunidad de dar batalla en este juego? No No tiene caso Mira pues Bendito la acabo, maravilla, gracias. No la conozco esa página. Lobo. No puedo opinar algo que no conozco. <tose> A tu playera aparente, de sí. Street Fighter <risa> Voladoras <risa> Sabía que iba a ser algo así <risa> no, Normalmente no me ven cuando estoy jugando Pero pues, así estas cosas yo las hago, ¿no? Como todos, yo creo que todos ¡Tenemos una manía por! ¡Ya con esto le gané! ¡Ya sabía! GG's. Mucho lag, no se puede jugar así ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gabriel! imposible jugar de esa manera <coughs> con el tío cal así no se puede con ese lag <coughs> a ver acá, gracias muchachos déjenme su like por favor <coughs> ay diosito santo a ver, no, no, no, no, no Rugal <risa> Juega con Clark Way dice <risa> Bueno <risa> A ver qué pasa <risa> El lag no es go. mío, güey ¡Horra! <coughs> ¡No, no, no! ¡No veo ni madre! ¡No, gracias, Gigi's. ¡No veo nada! ¡No, no, no! Es mi... Mayor terror el lag Ni modo... No se puede jugar así con ese lag eh, no hay otro retador Está Motor Psycho de Uruguay A ver si con él podemos jugar algo ¡Dale, Uruguayo! ¡Dale, Uruguayo! Lag y Rugal Bueno, no pude jugar, no puedo jugar Olvídenlo, no voy a jugar Más bien A ver con Motor Psycho de Uruguay Aquí va a estar su bandera Aquí, ahí está Uruguaya, la bandera Hola, Lulu Buenas, man, saludos. Increíble que con otro... Que con un uruguayo... Esté mejor la conexión que con otro mexicano. ¿Qué les digo? Ay. Es uruguayo sí se defiende, sí. Tapa para los que dicen que yo no uso Ralph. Nomás llegó la COP15 y lo usé, ¿no? Pamplinas. Ralph y Robert son de, son de mi main. <coughs> Tremenda metralleta, le metió ahí. Haz un 95 por niveles no tan top Ok Retacof 15 Por transmitir Dice la puerca Ahorita, ahorita, ahorita Claro que sí Déjame terminar esta reta Puerca Vete conectando Bueno Me va a llevar una media hora Esta madre Viene el poder Son para la banda a la la pantalla, perro. ¿Viene Benimaru? Por abajo. Uh. ¡Ay! Muy bien. Bailaste Oh, no me salió carretes a Decimon en KOF 15 yo sé la clase de nivel que tiene décimo no te preocupes aquí sí te puedo decirme me la pelas puerca a mí también me la pela la puerca ay mamón véngase Phoenix Arrow Uy, pensé que iba a saltar Bien hecho Nunca supe hacer el quinto de Atena Palanca adelante, no, palanca atrás Palanca adelante Una u hacia atrás a tres cuartos Poquito más de la mitad hacia arriba, <risa> hermoso. <risa> Poder, no me salió el volcán. Ahora sí lo voy a hacer. <risa> Bien hecho. <risa> <risa> Gracias Marco Domínguez. Saludos sobre el tierra también. Gracias muchachos. mi like, conta mi like. A poco. Bien. Se, enojo, se enojó el uruguayo, sí. Ahí te cargo el coche y reviéntalo a ver si puedo. Valtierre, gracias hermano. Viene la lluvia de poderes de Atena. Uy. Ay, mamón. Uno a uno. Simon, Takuma, Ralcito. Gracias por su like muchachos. Ready, go! Patrón Loya, impresionante. Mira qué manco, sí. ¡Ay, qué bonito! Cucharada de mi propia medicina, eh. Cucharada de mi propia medicina. Sin duda alguna. Así juego yo con. Con Atena. Gracias, Noya. Sin estrellas. Májese. ¡Pum! ¡Ay, me fibó ¿Cómo me agarra? Bien. Cambio de guardia. <risa> qué le faltas al respeto al rival por no meter tu tercia fuerte? ¿Es una falta de respeto? Eh, ¿Para el rival eso? ¿Tú crees? Además, ¿cuál es mi tercia fuerte? <risa> ¿Tú lo sabes? Cacatecunca. <risa> Ahí está. ¡Puera! ¡Puera! <risa> <risa> El ninja Joe y Ríos. Tu tercia fuerte para mí. Bueno, para ti. Tengo años yo sin usar a Joe. <risa> y lo pongo a Diamond. Así que no me vengan con cosas. Diamond, <risa> Andy O oh, pregúntenle a él Si es una falta de respeto Poner a estos ¡Hasta chino jaló. Pregúntenle si se siente ofendido ¡Eso! ¡Abajo! Mm. Mm. Carlos Cruz, gracias. Goros fuertísimo. Gracias Carlos, gracias. Cacate Junca. Carlos Cruz, gracias, wey. Me salió la BC Ay perro Ay mamón Qué rotés Se acabó Te falló la sí Lo pisé y no salió Él come pan. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué bien! Bien jugado. Iván Lizarrega, la última vez que te vi usar a Joe fue cuando Simba te dio esto para llevar. Sí. ¿Cómo olvidar esa tremenda sodomizada? ¿Cuánto vamos? Dos a dos Vamos empatados. <risa> Ah. ¡Bum! Ah, está Daimon haciendo lo suyo. Ay, no, güey. ¿Víctor Sainz? No, güey. Claro que no. Tiene que ser en 15 igual. Sí, una vez me ganó siempre a 5 a 4, estuvo bien. La mesera te da buen servicio, así es. Kensu. ¡Qué bonito combo! poder, hace poder! te puso una con sayer Sí. La neta, no le encontré a su Blue Mary. No le encontré para nada a su Blue Mary. Bueno, al principio sí. Luego no sé qué pasó, en qué momento me perdí. Que no pude hacerle nada a su Blue Mary. Ay, güey. Me lo comí. Fabián, gracias, güey. Saludos, saludos. Sí, hay que trabajar, que trabajar ya. También ahorita ya, ya nos estamos yendo. Me ganó el agarre <risa> Buenísima No me voy a quejar Porque es algo que yo hago Con Atena. <risa> Pero lo domina Requetearte este wey Muy bien Come on, baby. No puedo creer. Las dos veces me ganó el agarre. Bueno. Muy bien. Gracias, Martín. Se perdió. Importa el resultado. Gracias, Martín. Oh, mames me regresó el perfect así mario pimentel gracias por aferrado yo también hasta chicago guillermo King. Reversal No me salió <risa> Tremendo Le ganó a tu río, sí Está muy fuerte esa king Muy sabrosa, bien estudiada la tiene <coughs> Bonita Mamón Bien No pude ¿Qué onda, pariente? Aquí llegando lo Bueno, ya me voy yo oh, güey, llegaste tarde Ya tenemos casi dos horas aquí Llegaste tarde, Oscar 11 de la noche, güey Ya hay que dormir. Mañana le damos, órgano. Un ratille. Mañana hay que chambear. Y hoy en la chamba viajé. Me pido una hora. Fuera de la ciudad. Qué bien juega este motorcycle, eh. ¡Ha mejorado mucho su nivel, güey! ¡Me impresiona! ¡Muchísimo ha mejorado su nivel! ¡Me ganó! ¿Qué onda, Yoscar? ¡Yoscarín presente, muchachos! ¡Sí, mañana será, güey! ¡Mañana sí me duermo tarde! Mañana sí. Hoy no. No lo vas a poner a la coche y yo creo que no. Ya, ya me dio sueño. Ya, me, ya se me cansó el caballo. Termino esto y me voy. rato no sé qué pedo. Me, me aferré a pegarle un golpe de frente, ¿no? Y me trozo completito. ¡Ay, mamá! Bonito. Otra vez por aferrado Sabía que tendrías que meter a tus fuertes ¡Qué pedo! Uy, me salvé Muy bien, cambio de guardia Ya sabía Buena Ay, mamón Mira el motor Psycho, ya me ganó Gracias, güey, felicidades Qué bien está jugando Este güey Felicidades Bueno, José Antonio Mérida, gracias Muchachos, ya me voy Muchísimas gracias, GG's, GG's, GG's Pásenla bonito, buenas noches GG's Durísimo, está jugando Motorcycle, cómo ha subido su nivel Felicidades, sale pues Nos vemos, pásenla bien, nos vemos mañana Buenas noches, ¿te dejaste? No, no me dejé, me ganó muy bien Gracias, hasta pronto, buenas noches Mañana más, mañana a la hora golden No se la pierdan, beso para todos Perros, gracias Bye